Muy buenas noches, mis queridos amigos. Qué gusto tenerlos. Somos 26 en la sala y espero tener unos cuantos más llegando esta noche a nuestra última presentación de esta Escuela de Líderes. Qué gusto tenerte esta noche aquí en nuestra sala. Hoy, como todas las noches de presentación que hemos tenido con los invitados que hemos tenido durante este año, la verdad que hemos estado muy, muy bendecidos al saber que hay gente dispuesta a cooperar, a trabajar en bien de cada uno de nosotros en nuestro crecimiento personal. Y esa es una de las cosas que yo valoro muchísimo de todos aquellos que se unieron a nuestro equipo durante este año. Eh, estamos terminando la Escuela de Líderes este año 2022 y por supuesto vamos a arrancar el día 4 de enero con los temas que ya estamos coordinando, con los oradores que ya están ofreciendo sus servicios gratuitamente para que cada uno de nosotros y nuestros equipos y diferentes amigos y personas de nuestra, nuestro entorno eh, familiar o quizás de trabajo puedan beneficiarse con esta Escuela de Líderes. Estamos sumamente felices y muy agradecidos con todos aquellos que cooperaron durante este, este año. Una gratitud especial a Ivette, que nos ha enseñado mucho acerca de alegría y eh, asuntos emocionales, agradecimiento a Jorge Ferreto, a, al señor Bendesú, al psicólogo que nos ha acompañado, a Nico Méndez Y una especial, por supuesto, a todos ellos, a Ricardo y a otros más que han estado con nosotros, no voy a mencionar a todos para no quedarme con alguno que no lo mencione. Pero en forma muy especial, durante este año, el trabajo denodado, entregado, eh, yo diría con un desprendimiento muy especial de Julio García del Mazo. Hoy, por razones de la enfermedad de la mamá, no puede estar con nosotros. Ojalá llegue en el transcurso de esta noche, pero muy agradecido a Julio de mi parte como líder y promotor de una escuela de líderes gratuita al servicio de todas las personas que así lo deseen. Por esa razón, con el espíritu de servicio que nos caracteriza a muchos de nosotros y a ustedes también, Hemos abierto esta Escuela de Líderes con el fin de poder ayudar a comprender algunos temas que son relevantes en el crecimiento, en la formación para aquellos todavía que no han comenzado, pero aquellos que ya comenzaron en el crecimiento personal, que es sumamente importante para nuestra vida como personas, como líderes, como conductores, ahora le llaman influencers, ¿no es cierto? O como personas relacionadas con tanto, que también nos miran o nos observan de alguna manera todos los días al relacionarnos con ellos. Los que forman parte del negocio de Novatec, los que forman parte del de, eh, grupo de líderes de mi equipo de líderes, aquellos que forman parte del de Facebook donde tengo el privilegio de tenerlos como amigos, a todos aquellos que eh, se comunican conmigo a través del WhatsApp, eh, políticos, que forman parte de grupos eh, y movimientos políticos de la comunidad de la que yo Pertenezco, les agradezco por estar esta noche aquí. Si todavía crees que puedes invitar a alguien especial esta noche para conectarlo con el propósito que tenemos para el próximo año 2023, llámale, escríbele, dile en este momento, aquí está el link, ingresa y vamos juntos a participar en esta última charla de la Escuela de Líderes que tendremos en esta noche. El sábado por la noche, primero, eh, perdón, el día 31 no tendremos charla esta semana. El día primero tampoco, pero arrancamos nuestras capacitaciones con la Escuela de Líderes el día 4. O sea, no tendremos charla el 31, no tendremos charla el primero, no tendremos charla el día 3, que es el día martes, y el día 4 de enero arrancamos con nuestro proyecto de capacitaciones y presentaciones de negocios para todos aquellos que quieran participar con nosotros. El tema de hoy eh, no es menos importante, pero antes quizás de anunciar el tema, quiero eh, invitarlos a ustedes que al final de esta charla tendremos todos la oportunidad. La charla no va a durar el tiempo que yo propuse, va a durar el tiempo que tú quieras. Así que esta, esta noche tú tienes el privilegio, la oportunidad de poder dar tu testimonio de lo que ha pasado contigo este año, cómo ha podido realizar tus proyectos, unos dos o tres minutos o un minuto si puedes contarnos lo que ha pasado contigo. Y ojalá que esto va a quedar grabado y lo vamos a publicar en nuestro Facebook y también en nuestro canal de Boris Darmon, canal en YouTube. Podrás tú compartirlo con tus amigos y darle gracias a la vida por estar en un equipo de personas que quieren siempre el mejoramiento, el progreso. Así que anda pensando qué cosa vas a decir al final, de paso te vamos a dar la oportunidad para que cuando te indiquemos, levantes la mano, vamos a hacerlo ordenadamente, levantas la mano y nosotros te vamos a dar la palabra. En el orden que se levanten las manos, vamos a darle la palabra para que usted pueda participar esta noche con su testimonio. Si usted va a hablar, la condición es tiene que prender su cámara y tiene que poner su rostro frente a la cámara y poder prender su micrófono para poder hablar. Así todos los que participan pueden ser conocidos y pueden darse cuenta, los que van a escuchar y ver este vídeo, que son personas naturales, normales, como cualquiera de nosotros, que participamos en esta Escuela de Líderes, y que hacemos, de alguna manera, contribuimos para que la vida de las otras personas sea un poquitito mejor. Así que yo quiero esta noche compartir con ustedes lo que tengo preparado, y le hemos llamado Visión de Futuro, por eso que Queremos esta noche presentar esta, esta, esta conferencia con el objetivo de poner delante de nosotros una visión de futuro. Como todas las noches de mis presentaciones, eh, soy Boris Darmont, eh, tengo una empresa llamada Darmont Enterprises, que su lema es ser, camino a la grandeza. Y aquí hemos deseado juntamente a Julio García, Nicomedes Choque Puma y otros líderes que forman parte de nuestro equipo, eh, Alfonso Taladera, este, Quién es más, Ricardo Sánchez y otros más que nos acompañan. Hemos querido nosotros, y Lino se ha unido a nosotros también, Lino Ríos, este, y queremos decirles que nuestro objetivo es simplemente servir. Mi nombre es Boris Darmos, soy doctor en psicología educacional y tutorial. Tengo el privilegio de haber sido o ser conferencista más de 40 años, unos cuantos añitos solamente en liderazgo y también en desarrollo personal. He tenido el privilegio de trabajar en universidades como docente, como profesor. Soy coach ontológico certificado profesional de la Escuela Internacional de Coaches y, por supuesto, con el deseo de poder hacer la vida de los demás una vida más llevadera. He escrito algunos libros, 11 libros. Mi primer libro lo escribí en Colombia, en unas capacitaciones del año 1997, y allí me nació el deseo de poder compartir a través de mis libros, algunas ideas referentes al desarrollo humano. Como ustedes pueden ver, los temas de mis libros son temas relacionados al hombre, a la capacidad de desarrollar sus, sus, eh, su forma de pensar, de reflexionar. Y es el objetivo que reflexionemos, que mejoremos, que busquemos un camino mejor para nuestras vidas y para aquellos que se involucran en nuestro entorno. Por eso les di la gratitud por estar esta noche aquí con nosotros y participar juntos de esta conferencia. Gracias y bienvenidos. Tener una visión de futuro no es solo un sueño, sino la imaginación puesta en acción. Yo no sé si es propicio, no me ha pasado a mí, por lo menos en estos últimos 20 años. Si bien es cierto, comienza y termina un año, no acostumbro a poner una visión de futuro relacionado con el conteo de los años. Generalmente, lo que hago es pensar y tener una visión de futuro todos los días de mi vida. Como líder y experimentado un poco en este campo, he visto que cuando yo postergo por las fechas el inicio de una visión o de un sueño, como le llaman muchos, que para mí ya no son sueños a mis 61 años tengo más despiertos que sueños <ríe> y lo digo de manera jocosa porque algunos me dicen oye tú tienes sueños le dije no cómo que no tienes sueños bueno tengo más despiertos ya ya casi no tengo sueños no más bien en la noche paso muchas noches despierto porque tengo algunos algunos proyectos y planes que quiero realizar y por eso le digo a la gente que la visión de futuro no es solamente un sueño si tú creías que es un sueño pues te digo que ya no son sueños. Tienen que ser el fruto de la imaginación, pero puesta en acción. Y creo que de alguna manera, durante este año 2022 o 2022, muchos de ustedes han estado soñando tener algunos proyectos, algunos planes. Pero ¿qué ha pasado? ¿Los hemos guardado o los hemos dejado en el stand-by del sueño, del dormitar, del estar? en un lugar inamovible, casi eh, olvidado. Y eso ha dejado que el tiempo pase y pase y quizás no nos hemos dado cuenta que el tiempo pasado nunca se recupera. A mis 61 años, disculpe que lo repita muchas veces, porque me, me, me sorprende todavía que hayan pasado ya algunos años sobre este servidor, pero a mis 61 años me he dado cuenta que muchas de las cosas que yo hubiera hecho a los 40, a los 30, no los hice porque quizás pensaba que después lo cumpliría o después con mayores condiciones podría lograr realizar aquello que quería. Muchas cosas imaginarias, ideas muy bonitas y lindas quizás las dejé porque esperaba que las condiciones del ambiente en el cual me desarrollaba, social, psicológico, económico, familiar, de trabajo, esperaba que ellos me dieran las condiciones para poder ejecutarlos. Pero aprendí, mi esposa me compartió eh, un, una frase que aprendí hace más o menos unos cinco o seis años atrás, haz que las cosas sucedan. No esperes que que el tiempo y las circunstancias te hagan ver que están sucediendo cosas para que tú reacciones. Haz tú que las cosas sucedan. Por eso es importante que una visión de futuro no solo imaginemos y lo dejemos como un sueño, sino que lo pongamos en acción. Yo quiero esta noche reflexionar con ustedes acerca de eso. No hay cosa más interesante en la mente del ser humano que imaginar cosas. Yo No sé si le pasa a usted. Vamos a ponernos en un momento de imaginación. A ver, yo voy a dejar a dos o tres que participen esta noche para no alargar mucho la noche en la parte de la presentación. Pero imagínate qué cosa quisieras ser o tener el próximo año. A ver, o escríbelo en el, en el chat, así no interrumpimos mucho. Escribe, ¿qué te gustaría tener el próximo año? una persona de repente pone y dice, quiero tener un Rolls Royce, el próximo año quiero comprarme un avión, o el próximo año quiero comprarme el carro de mis sueños. Escribe ahí, ¿qué cosas te gustaría? Imagina, a ver, imagínate manejando el auto de tus sueños, o manejando, eh, o teniendo el negocio que te permita darte tus vacaciones con tu esposa, tus nietos, si ya los tienes con tus hijos, no sé, pon allí. A ver, ¿quién se atreve a decir qué le gustaría? Imagine, imagine. A ver, tres, dos, uno, escriba. Escribe en el chat. A ver, Enrique, mi amigo de México, ¿qué te gustaría tener el próximo año? Imagina, ahí está. Ya tenemos a uno que escribió qué le gustaría tener el próximo año. Quiero para mí una camioneta nueva. Felicitaciones. Qué bueno. Pagar todas mis deudas. Muy bien, Enrique. Muy buena idea. ¿Quién más? Escribe. Gloria. Viajar mucho. ¿A dónde, Gloria? Pon ahí a dónde quisieras ir. A ver. A Dubái, dice Lino. Lino, únete a esa idea porque el próximo año nosotros estamos pensando ir cerca de Dubai. Queremos ir a Egipto. Nuestro, nuestro sueño con mi esposa es irnos a Egipto el próximo año. Me voy a Cancún. Muy bien, Cancún. Excelente lugar. Maravilloso estado allí. Ir a Perú a conocer tu casa, Boris. Solo tienes que decirme que estás en el aeropuerto, Enrique, y ya estamos aquí estabilidad financiera, dice Ariel Cavada, muy bien desde Sonora, tener un equipo grande, de Novatex. felicitaciones Blanca, eso me gusta, por eso hoy día hemos hecho una reingeniería de nuestro chat, porque queremos tener gente que realmente quiere hacer algo increíble, darle la casa de los sueños de mi esposa y su viaje a Capadocia, qué maravilloso Bulmaro, excelente, me encanta eso, ¿Se dan cuenta ustedes que podemos imaginar? Ahora, todo esto, tener una casa en Cancún, Miriam, perfecto. Ser ambasador, perfecto, Flor Montalbán, saludos desde Perú, allí a Ecuador, excelente. Y yo también quiero llegar este año, mi meta es llegar a una estrella embajador. Esa es mi meta este año, así que estoy trabajando en ese proyecto también, por eso estoy muy animado de avanzar en este proyecto de capacitaciones. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Así me gusta. Participemos juntos a la hora de imaginar. Imaginar no cuesta nada. Imaginar es nuestro derecho, nuestro privilegio. No pierdas la oportunidad de imaginar cosas, pero no solo es imaginar. Hay que comenzar a mirar las cosas ahora hacia un hecho concreto imagina pero ahora tráelo fuera de tus ojos visualiza yo me imagino con mi esposa sentado en un en un camello cerca a las pirámides de Egipto no estamos hablando en serio estamos deseosos de eso quiero ir a Israel y no sé en las paredes de los lamentos, decir unas oraciones tal vez, caminar por el río Jordán, y quién sabe zambullirme en esas aguas donde pasó Jesucristo muchas veces, me encanta, aquí hay otras más, dice tener un yate, te felicito Miriam, eh, Cam dice terminar el mes sin deudas y que me alcance para viajar con mi familia sin preocupaciones, qué maravilla, excelente, dice aquí Enrique, ganar 15 mil dólares por semana en Novatec para estar en las islas Seychelles buceando después me indicas dónde queda eso Enrique porque me parece interesante eso de buceo ¿ah? ¿eh? excelente, llevar a mi esposo a Tailandia perfecto, vamos a Tailandia y ahí nos encontramos en África perfecto, visualiza ahora, yo no creo en ese concepto que dicen lo que tú creas en tu mente lo realizas, no es así no es así tan fácil. Si hay una cosa que un líder tiene que aprender, es a mirar la realidad. Tú no puedes solamente imaginar y visualizando, creer que porque ya lo viste, ¡ah! lo vas a realizar. Si tú lo crees, lo creas, dice un dicho. Muy bonita la frase. Excelente, pero todo hecho que tú crees para pasar a crear requiere de una cantidad o pequeñas cantidades de puntos y pasos importantes para lograrlo. Y yo no quiero ser esta noche eh, como dicen eh, el instrumento del diablo para malograrte tus sueños. Pero sí te voy a decir algo, que muchísima gente como tú o como yo que tenemos una imaginación respecto a lo que queremos hacer en un próximo proyecto, que visualizamos se han quedado simplemente en la teoría y nunca lo lograron. Yo voy a contar esta noche un poco algunas cosas que me han pasado en estos últimos siete meses. Mi esposa me dice, amor, tenemos que ir a vivir al campo. Necesitamos una vida más tranquila. Y yo visualicé en mi mente y dije alguna vez yo quise ir a vivir al campo. Viví en Estados Unidos cerca de tres años y medio, Fuera de la ciudad tenía mis gallinas, tenía mis, mis gansos, mis perros. Eso se cortó por la economía y todo lo demás. Vine de, nueva, de nuevo a Sudamérica, pero quedó siempre en la mente que terminar mis días en el campo. Hoy tuve el privilegio. Perdone que les cuente algunas cositas por aquí, porque ya Enrique se ofreció a venir a mi casa. Si Enrique no viene el próximo año, no va a ser mi falta de visión, va a ser la falta de visión de él. Porque aquí tengo una piscina donde el río corre y te puedes bañar. Hoy nos hemos bañado en la piscina juntamente con los gansos. Hemos tenido a los perros con nosotros nadando en la piscina. Maravilloso. Lo que tú puedes soñar, tienes que visualizar. Pero no es solamente visualizar. Si yo levanto los brazos esta noche así, lo hago con dolor. ¿Saben por qué? Porque tengo siete meses trabajando arduamente, en eso que imaginé, que visualicé. No es, amigo, el hecho simplemente de lo que tú crees, lo creas. Sí, pero muchas veces lo que creemos simplemente es una ilusión. Pero si lo imaginas y estás convencido, tienes convicción de lo que imaginaste y lo que visualizas, tú tienes que tomar el siguiente paso. Y el siguiente paso es el más importante porque requiere de un trabajo arduo. La idea está. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Captar la idea. ¿Qué es lo que realmente quieres? Escúchame bien. No le digas a la gente de las ideas que tú quieres realizar. Porque la idea que tú tienes, cuando es una idea realizable y estás en la capacidad de hacerlo, la gente comienza a poner críticas y observaciones, no te va a ir bien, y puede desgastar tu estado de ánimo, puede malograr un poco esa energía que te ayuda a pensar en lo posible de una idea. Capta la idea, guárdala en tu corazón. Y te voy a enseñar cómo se puede lograr eso en corto plazo si tú realmente captas bien y tienes convicción de lo que realmente quieres, quieres lograr. Si captas la idea y lo clarificas, entonces comienza a trabajar esa idea teóricamente en procesos mentales. No olvides que el que dejó de imaginar comenzó a morir. Porque imaginar te permite abrirte campo en un mundo donde otros no pueden ver. Solo tú puedes ver porque solo tú sabes tu propia realidad. Pero el que crea una idea, escucha bien lo que te voy a decir, el que crea una idea y la pone en acción, ha escrito su nombre en la historia con letras de oro. Puede que la idea sea solamente tuya o para ti, pero lo que tú hagas quedará como un testimonio de que aquí hubo una persona que llevó a cabo esa idea, no solamente en su mente, sino en la acción. Yo te voy a decir por qué puse a Leonardo da Vinci hoy como un ejemplo. Porque yo pensé, he escuchado mucho de Leonardo da Vinci, he escuchado sus escritos y todo lo que se ha creado acerca de él, pero no sabía algunas cosas, más que en el tema del arte, y hoy me di cuenta al revisar, porque yo me preparo para mis capacitaciones, que este señor tuvo la idea de crear el helicóptero, el carro de combate y otras bases de ingeniería moderna. Es el primer nombre en el que cualquiera piensa al hablar de los inventores más famosos de la historia, aunque lo de inventor se le queda corto no contento con ser un artista del renacimiento y un científico visionario también destaca como uno de los ingenieros más brillantes de la historia mucho antes de que fueran técnicamente factibles inventó el helicóptero, el carro de combate realizó diseños para telares mecánicos y sierras hidráulicas dibujó planos para submarinos y robots ¿sabían ustedes eso? Bueno, si lo sabían felicitaciones, yo no lo sabía. Pero captó la idea y la puso en práctica. Heidi Lamarck es la precursora del Wi-Fi. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos Wi-Fi? Tim Berners-Lee, el Internet. Nikola Tesla, la corriente alterna. Graham Bell, el teléfono. Y muchos más que tuvieron una idea, la captaron y la pusieron en en práctica, a la acción, y dejaron sus nombres escritos como los hombres que formaron o fundaron algo nuevo. Crea un plan o un proyecto desafiante. No te quedes con esas cosas pequeñitas nomás. El que toma riesgos es el que goza de los frutos de la cosecha. Si tú tomas esos proyectos fáciles, que todo el mundo lo puede hacer, qué bueno, al inicio puede ser así, un proyecto sencillo, pero la transformación de ese proyecto sencillo va a crear un proyecto desafiante, más grande, más amplio, y cuando tú coseches el fruto de eso, te lo digo con una emoción impresionante, te lo digo porque estoy viviendo esa experiencia, la verdad, llegas a descubrir que los frutos de la cosecha son mucho mucho más maravillosos que el esfuerzo y el trabajo que tú le hayas puesto a tu proyecto. Toda idea al comienzo es pequeño. El compromiso del crecimiento lo hace más desafiante, importante y crea mayor interés. Si yo les contara los detalles de lo que estoy pasando en este momento, quizás ustedes se sentirían y dicen, "Boris, pero ¿cómo lograste eso?" Y a tu edad. Pues todo sucede con una idea que comience en pequeño. Pero yo tengo el compromiso de que eso pequeño se convierte en algo más grande. ¿Y saben qué? Me encantan los desafíos. Si a ti no te gustan los desafíos, no sabes lo que te estás perdiendo. Si a ti no te gustan los conflictos porque quieres hacer cosas más allá de lo que los demás hacen, no sabes los los gozos que te estás perdiendo por tomar y hacer que tus que tus proyectos sean cada vez más grandes, más amplios, con mayor eh, cobertura y envergadura para poder alcanzar mayores logros. Se vuelve más importante porque porque es tuyo, no es de otros. Es tu proyecto, es tu plan, es tu idea puesta en acción. Y saben qué, cada día que avanza, tienes más interés en él, te gusta más. Lo haces tuyo, te conviertes en parte de él. Es tu corazón latiendo afuera en cada suceso, en cada circunstancia, en cada momento. Hoy tuve el privilegio de subir a la montaña con mi carro porque hice una carretera hacia arriba. Estamos sembrando café, estamos sembrando plátano. Y cuando miré el crecimiento de los plátanos, que hace dos semanas hemos sembrado, y gracias a Dios nos envió lluvia en abundancia. Y los arbolitos de café que están comenzando ya en dos filas a tener dos filas de hojas en solo dos semanas. Yo me siento que soy parte de un suceso extraño para un profesional de las aulas, extraño para un profesional de las conferencias en el público en las ciudades, pero gustoso para un hombre en el cual creo que me he convertido para poder gozar de los desafíos que están más allá de lo que muchos imaginaron que podría ser para una persona dedicada a lo académico y ahora viviendo en el campo con maravillosas experiencias en relación con la naturaleza. Ya les voy a contar qué cosas aprendí, algunas cosas que aprendí en estos días. Una vez que tienes la idea, planea tus proyectos. No lo hagas al... Acá en el Perú decimos, no lo hagas al champú o sea, no lo hagas al saltito de los conejos, a ver qué pasa por aquí, qué pasa por allá, habrá zanahorias, no habrá zanahorias, no, planéalos, comienza a escribirlos en secreto, no te olvides, no le cuentes a tus amigos y a tus enemigos lo que estás haciendo, deja que ellos descubran por las cosas que vas logrando que tú estás en un proyecto diferente, después se los cuentas, al comienzo, para no producir resistencia, simplemente guárdalos. Únete a los que te van a ayudar para desarrollar ese proyecto y trabaja con esa cooperación sencilla y humilde de los otros, desarrolla con un enfoque hacia lo que quieres y verás que esos planes comienzan a tomar forma, a tomar sentido. Capacítate, es muy importante. Cuando yo vine a este lugar, tenía siete meses comprando herramientas, haciéndome de todo lo que sería necesario, preguntando, entendiendo más o menos cómo funciona el sistema del campo. Capacítate tú primero. Revisa tu enfoque. ¿Qué quieres para tu vida desde el momento en que decides poner tu proyecto en acción? Escucha bien lo que te digo. Revisa tu enfoque. Me preguntó alguien el otro día, Boris, y te piensas quedar en el campo, por supuesto. ¿No piensas volver a las aulas? Por supuesto que no. ¿Y tus estudios? Ah, es que él no sabe que paralelo a mis planes de vivir en el campo está el deseo de servir a la comunidad, dando lo que yo daba en las universidades, pero ahora a la gente del campo. Ya hemos comenzado. Hemos estado en la escuela e ira sola con 70 profesores, enseñando cómo educar, formación no solo información. Como profesor, tengo el privilegio de poder hacerlo. Y si tengo un sostenimiento en el campo, ese campo me da el sostenimiento para poder vivir, comer y, y, y, y existir, ¿por qué no hacer la otra parte para servir? Porque más sirves, más recibes de vuelta en bendición. Dos, analiza tus valores qué valores te mueven a hacer las cosas este próximo año no va a ser un año más más simple que el año anterior va a ser más difícil la comunidad las sociedades cada día están más preocupadas por conseguir la parte económica la parte político social están cada vez más en en, en desorden mayor corrupción mayor mentira la gente preocupada por sus propios beneficios menos por los beneficios de los demás no va a ser muy fácil por eso al tener un proyecto no solamente revisa tu enfoque, hacia dónde quieres ir y dónde te quieres mantener. Analiza tus valores. ¿Qué te mueve? Porque lo único que te va a sostener en el camino al realizar tu proyecto es el valor, la razón que te movió a hacer lo que estás haciendo. Número tres, valora tu capacidad. No te creas el que sabe todo. Pero mírate dónde estás. Analiza cuál es tu impronto respecto de tu proyecto. ¿Qué puedes dar tú hacia el proyecto que quieras realizar? ¿Estás capacitado? ¿Eres capaz no solamente de arrancar y sostenerte en el tiempo? Es importante eso. Muchísima gente comienza proyectos a los dos o tres semanas o dos o tres meses o dos o tres años, abandona. Mira. Y valora tu capacidad. Número cuatro, cimenta tu autoconfianza. Ah, si tienes capacidad, si ves que tienes buenos valores y tienes un enfoque, cimenta tu confianza en aquello que tú ya experimentaste. La experiencia es importante. Tú no puedes simplemente comenzar, a ver, a ver qué pasa. No. Tú no puedes volar si no tienes tus motores, la gasolina, la capacidad y la seguridad de que puedes volar. Es importante cimentar bien tu autoconfianza en la experiencia adquirida. Y si no es la tuya, en la experiencia comprobada de los demás. No simplemente en lo que te dijeron, sino en la experiencia comprobada de los demás. Hay algunas cosas que yo no sé, por ejemplo. ¿Cuándo sembrar el plátano? Una persona de 93 años me dijo, usted tiene que sembrar en este tipo de luna. Usted no puede sembrar dentro de la tierra esto. Entonces, yo no sabía, pero confíe en él. Ah, aprendí. Ahora que tengo experiencia respecto a eso, me doy cuenta que sí tiene razón. La experiencia de los demás puede darte a ti algunos atisbos, visos, pequeños chispazos de lo que puedes lograr si tú confías que la información que tú estás recibiendo es una información certificada. Número cinco, orienta tu pasión. Yo siempre me río aquí porque muchos me dicen, tú eres un pasionado, y sí es cierto. Nada hago sin pasión. Hace unos días atrás, mi mamá está con nosotros aquí, una mujer de 92 años, con tremenda experiencia del campo, y mi hermana Fuimos a pescar en nuestra piscigranja. Y sacamos el primer pez. Y ustedes no se imaginan la emoción que tenemos. Y claro, cuando lo comimos, la emoción se volvió, se extrapoló diez veces más, porque comenzamos a gustar el fruto de nuestro trabajo. Así que imagínate. Entonces, orienta tu pasión hacia el enfoque que tú tienes en tu proyecto. Analízate bien. Si es solamente una emoción del momento, si es una motivación provocada por el líder Boris o por el líder Lino o por el líder fulano. No, él me dijo que era posible y te emocionaste. Pero realmente tú estás apasionado en lo que haces. Deja todo. Cuando uno tiene una pasión, se mete en aquello en el cual le apasiona. Mi esposa me decía hoy, viéndome ahí con el pico sembrando unas plantitas, me dice. Te veo feliz, te veo contento, claro. Porque yo tengo mi pasión orientada a mi proyecto. Y tú no sabes cuántos beneficios de salud estoy recibiendo por estar aquí. Cuántos beneficios mentales, emocionales, estoy reconstruyendo en mi vida personal. Aunque este plan no era dar mi testimonio, pero te voy contando algunas cosas porque esta, esta presentación no es el fruto de una idea teórica es el fruto del deseo de que lo que yo estoy haciendo, quién sabe, como un granito de arena, te sirva de ejemplo para que este próximo año, no solamente yo o fulano o mengano, hagamos algo diferente, sino que logremos lo que realmente queremos para nosotros en nuestra vida. Ya nos hemos pasado años haciendo lo que los demás creen que tenemos que hacer, obedeciendo a los que piensan por nosotros, Haciendo lo que ellos creen que deberíamos hacer nosotros. Ustedes han visto cómo los padres dicen a sus hijos, yo quiero que tú seas ingeniero y el hijo no tiene capacidad para ser ingeniero. Que su enfoque, sus valores no le dan para poder hacerlo. Entonces, no, no pongamos nuestra vida en tela de juicio, nuestros proyectos futuros en tela de juicio, porque simplemente a fulano o a mengano, que son nuestros amigos, nuestros, son personas de nuestro entorno, se le ocurre creer que no funciona para nosotros. Tú tienes que orientar tu pasión de acuerdo a tu lugar y tu enfoque donde tú quieres verte en los próximos años. Hoy tienes la oportunidad de hacerlo. Te ruego de corazón, no es por mí que hago esta conferencia. Yo estoy haciendo algunas cosas ya hace algunos tiempos. Quiero por ti. Quizás ya lo estás haciendo como yo. Pero quizás te ayude un poquitito a los que no están haciendo mucho para poder orientarse y poner su mirada y su pasión en aquello que aparentemente no era para ti, pero que ahora, al comenzar esta conferencia, te descubres. Yo quise hacer algunas cosas en la política, quise hacer algunas cosas en la universidad, quise hacer una, algunas cosas en la sociedad y no encontraba nada que me apasionara y descubrí eso. Vivir en el campo, gustar el privilegio que el campo me da para poder crecer y desarrollar esta capacidad que quiero tener en el futuro, en mi vejez, de poder gozar de la vida de una manera diferente a la de la ciudad. Número seis, mira a tu equipo. Yo tengo aquí en, en, en el lugar donde estoy viviendo a dos personas que saben mucho de campo, que conocen muchísimo de plantíos, cómo matar a los animales. Que, que son los que pueden destruir las plantas. He sembrado, por ejemplo, cítricos. Tengo cerca de 500 árboles de cítricos y en la noche salen unos, unos, unas hormiguitas y se comen las hojas. Y ellos me orientaron y me dijeron cómo hacerlo. Mira con quién te unes. Mira quiénes van a colaborar contigo en tu proyecto. No te unas con la gente que todo te dice, ¡Oh, está bonito, todo está bien, chévere aquí y allá! No. Únete con la gente sincera que te va a decir, así no se hace, se hace así. Mi encargado del, de la, del sembrío acá me dice, así no se siembra. Aquí no se siembra. En este tiempo no se siembra. Se siembra aquí, se siembra de esta manera. Hoy hemos ido a ver los plátanos. Están creciendo maravillosos. Hemos visto las yucas, están creciendo increíblemente. Los maíces, estamos cosechando maíz en solamente tres meses y medio. Y estamos dándole comida a nuestras gallinas, a otros animales, fruto del trabajo de un equipo de personas que han decidido ayudarme en aquellas cosas que yo to todavía no sé, pero que forman parte de nuestra vida, que se unen a nuestro proyecto y tú o yo hemos visto que realmente valen la pena. Eso es lo que queremos. Queremos que tú esta noche aprendas, como yo aprendo a buscar gente que realmente te sume, que te ayude a crecer. De otra manera, las cosas, por más grandes ideas que tengo, tengas, se van a quedar en el camino. Y por supuesto, número siete, ponlo en las manos del Creador. Le voy a contar una anécdota. Vino aquí una persona que ya conoce este lugar más de 20 años. Y me ayudó un día cuando estaba sembrando maíz. Agarré mi palo, la acá le llamamos tacarpo, un palo con punta, estaba con mi bolsa aquí al frente mío, eh, lleno de, de, de semillas de maíz. Me preguntó él, ¿has clasificado tu maíz? Pues no sabía, le dije, ya lo tengo acá. Pero aquí no tienes que sembrarlo, tienes que sembrarlo más abajo. Y yo le dije a él, voy a hacer algo contra tu experiencia. En el nombre de Dios voy a sembrar este maíz. Y sembré más o menos 500, 500 granos de maíz. No se imaginan ustedes lo que estoy cosechando. Dos mazorcas por cada plantita de maíz. Y en el lugar donde aparentemente no producía porque alguien por ahí empíricamente le dijo que ahí no produce, hemos sembrado en el nombre de Dios. ¿Y saben ustedes? Estamos cosechando, como dice la Biblia, a ciento por uno. Todos tus proyectos. Si tú los haces solamente basado en tu capacidad, posiblemente en el camino no tenga la sostenibilidad que tú esperabas. Pero si tú pones en las manos de aquel que te creó, yo soy un creyente de Dios, por esa razón lo hago con Él. Trabaja, capacítate en, tu, en ti mismo. Desecha paradigmas y renueva tu mente. Si tú quieres el próximo año tener éxito, alcanzar muchas cosas, o por lo menos una importante, no hagas las cosas como las hacías antes. Pregunta, busca vías más rápidas y más productivas. Los que estamos en novate o los que estamos en algún negocio, sabemos muy bien qué significa eso. Hay personas que trabajan por años, buscando proyectos a largo plazo, cuando podrían hacerlo de otra manera. Renueva tu mente. Acompáñate de gente que te sume, que se sume a ti tus proyectos, no que vengan a imponerte los tuyos, los de ellos, sino a tus proyectos porque tú tienes clara la idea, la adoptaste, comparta la carga del futuro de tu proyecto con personas que realmente te van a dar buenas ideas, que resuelva problemas, no que te vengan a dar problemas, prevea los conflictos, que la gente misma que te ayude te diga esto puede pasar, te pongo te, te lo muestro quiero que seas consciente eso ayuda muchísimo para desechar paradigmas y renovar nuestra mente hacia proyectos nuevos, una vez que tengas la idea y has hecho el plan, ponte en acción no te quedes a esperar que las cosas sucedan, si está lloviendo, ponte un paraguas si está con sol, cúbrete el rostro para que no te queme el sol, pero ponte en acción no esperes que las condiciones se den para que tú realmente puedas con el cuidado debido, por supuesto, con todas las consideraciones de una persona pensante, por supuesto. Es importante que el único conocimiento que tiene poder es el que se pone en acción. Si tú dices, yo conozco, yo sé, pero no lo pones en acción, no sirve. ¿Cómo se pone en acción un conocimiento? En primer lugar, pregúntate, ¿qué? ¿Cuál es el objeto de mi proyecto? ¿Qué es lo que quiero hacer? Yo quise tener una casa en el campo, vivir en el campo, gozar del campo, tener una vejez reflexionando en lo maravilloso de la naturaleza. El otro día tuve una experiencia casi subliminal. Vi a una gallina que había sacado un solo pollito, había ovado 12 huevos. La razón me la explicaron después y dice con un solo pollito salió el sol entre las nubes. Y la gallina enseñaba a su pollito a tomar sol. Hacía unos sonidos con el pico en el piso. Se acostó, levantó una patita y el pollito se fue delante de ella y e hizo lo mismo. Y dije, ¿y quién le enseñó esto? ¿Quién le mostró a este, a este animal que tiene que enseñar así a sus pollitos? Y el pollito le entiende. Una noche teníamos una gallina ahí con cinco pollitos. Y fuimos de noche para cogerla y llevarla dentro del del gallinero y encontramos a un solo pollito y la otra y la gallina sola. Lo metimos dentro del gallinero y dijimos si los cinco pollitos en la noche algún animal rastrero se lo va a comer. Al día siguiente a las seis de la mañana abrimos el gallinero y a la media hora los pollitos los cinco estaban con la madre. ¿Dónde se escondieron del peligro? y Una persona me dijo lo que pasa es que la gallina tiene la capacidad de dar un sonido de alarma a los pollitos y ellos se esconden y se esconden y no pillan, no dicen nada hasta que vuelva la madre. ¡Qué maravilla! Díganme ustedes si no estoy entendiendo bien la razón por la cual estoy aquí. Estoy aprendiendo de la naturaleza. ¿Cuál es tu objeto? Tienes que saberlo. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Qué estrategia vas a usar? Tienes que saberlo. ¿Cuándo? ¿En cuánto tiempo? ¿En qué momento? Yo recuerdo que con mi esposa conversábamos tres meses antes, vamos a ir a vivir al campo. Y un jueves por la noche alisté mi camioneta, llené una cantidad de cachivaches y mis herramientas y salí de la casa. Y me dijo, ¿tú crees que es el momento para ir? Yo le dije que sí, ahora es el momento. ¿Dónde? ¿Tú ya sabes dónde vas a realizar tus proyectos? Si no lo sabes todavía porque estás comenzando y escuchando esta charla, pregúntate, ¿dónde? ¿En qué lugar? cuál es el espacio que voy a ocupar para desarrollar mi proyecto. ¿Con quiénes? ¿Quiénes van a ser mis cooperadores? ¿Quiénes me van a ayudar? El conocimiento es importante, pero no sirve si es que no se pone en la acción. Cuando pones en la acción tiene mucho poder. ¿Cuáles son tus planes de crecimiento? ¿Cuál es tu plan de negociación con el conflicto, con las circunstancias, con el entorno? ¿Cuál es tu plan de monitoreo? ¿Cómo vas a trabajar el proceso? Darle un seguimiento a tu proyecto te va a permitir darle también sostenibilidad, porque vas a ir descubriendo en el camino qué necesitas hacer, qué necesitas dejar de hacer, y cuándo tienes que hacer las cosas, porque las circunstancias te van a ir mostrando cuál va a ser tu proceso de acción. Cuánta intensidad, cuánta rapidez, cuánta lentitud le tienes que dar a aquellas cosas que vas haciendo. Eso es el seguimiento y la sostenibilidad que va a tener tu proyecto. Finalmente, evalúa, analice y concluya. Pero no solamente concluya, goce de los resultados. Y si tiene un equipo de personas, compártalo con ellos. Felicítelos. Denles el reconocimiento que requieren. Hoy yo me siento realmente eh, honrado de tener a Julio García, a Ricardo Sánchez, a Alfonso Talavera, a Nicomé, a Choque Puma, a, todo, a Eva Ochoa de México, a Lino, a, me estoy olvidando el nombre de uno de ellos que nos está ayudando también. Y así como ellos, me siento gustoso de saber que el proyecto de la Escuela de Líderes ya tiene dos años. ¡Qué maravilla! Gracias a quién, al equipo, al trabajo junto de cada uno de nosotros con el mismo objetivo de ayudar a otros y poner el conocimiento en manos de los demás. Trabaje primero, lo primero. Tener un punto de inicio que usted pueda controlar. Y escúcheme bien lo que le voy a decir. La única materia prima más importante de la productividad es usted. Lo dije hace cinco años atrás y lo puse esta noche aquí para que usted lo recuerde. Trabaje en usted. Usted es el que se desanima. Usted es el que sufre la rutina. Usted es el que se cansa. Usted es el que puede empujar su proyecto. Usted es el que va a estar solo cuando los demás se vayan. Y usted es la materia prima más importante. Capacítate. Tú eres el punto de inicio de tus proyectos. En ti comienza y termina lo que quieres hacer. Si eres conflictivo, el conflicto comienza contigo y termina contigo. Si haces, si consigues soluciones, las soluciones comienzan contigo y terminan contigo. Por eso es importante que te preguntes qué capacidad tengo, cómo estoy en este momento, estoy listo para ir a, a Egipto, voy a conseguir los recursos necesarios para ir, Quiero construir mi casa en Cancún. ¿Lo puedo hacer? ¿Tengo la capacidad? ¿Soy capaz de poder mantener ese objetivo permanentemente en mi mente y llevarlo a la realidad? ¿Puedo regalarle a mi esposa la casa que ella me pidió? ¿Puedo comprarme el auto nuevo que estaba esperando comprarme en mi vejez o a los años que ya tengo? Tú eres la única persona que puede realizar eso. Tú eres el de la idea. Ponlo en práctica pero tienes que trabajar en ti mismo. Yo tengo un libro que escribí, Mi Yo Exitoso, y el objetivo era justamente eso, que yo quería ser exitoso, pero al querer ser exitoso y descubrir los métodos para hacerlo, quería compartirlo con los demás mientras escribía el libro. Así que por esa razón, escribí ese libro y por supuesto me ha ayudado bastante durante estos años. Sea emprendedor y no sea un simple ejecutor de los proyectos de los otros. ¿Por qué le digo eso? Porque no hay gozo más grande que el privilegio de poder empezar algo y a pesar de que te equivoques en el proceso volver a desarrollar proyectos que todavía, a pesar de los fracasos o las situaciones difíciles Maurice, empezar. si me escuchas se te congeló la voz A ver Debe ser su señal Sí, hay una, hay una, hay una, una sí, llamada hemos perdido los, el contacto con Boris continuamos adelante Boris continuamos, gracias es importante que tú no seas simplemente un repetidor de circunstancias de otros, que otros proponen tú tienes que ser un ejecutor de tus propios proyectos y allí es donde nosotros debemos ser emprendedores por eso puse yo, sé un emprendedor. No seas simplemente un ejecutor de proyectos de otros, porque eso no te va a permitir gozar del privilegio de haber empezado algo. Y a pesar de las circunstancias difíciles que puedes tener, puedes retomar, levantarte con poder y decir: Yo quiero esto, quiero siempre esto, y lo quise y lo logré. Eso es muy importante. Como seres humanos tenemos que valorar. El hecho de ser un emprendedor de proyectos nuevos, de alcanzar cosas nuevas por nosotros mismos y saber que nosotros lo hemos in iniciado. Alíñese con la realidad. Escúchenme bien. No con los idealismos. No quiero romper su sueño esta noche. que usted quiere ir a Egipto como lo quiero ir yo, alíñese con la realidad. ¿Puedo? ¿Es posible ir? ¿Tengo la capacidad de hacerlo? Porque puede simplemente ser una idea. Un hombre o mujer de proyectos reconoce la realidad y con ella analiza sus proyectos en beneficio de sus propósitos. Persista hasta lograr lo que quiso. No abandone sus proyectos. Sea constante. Capee los conflictos y aproveche para mejorar sus proyectos cada día. Use la fuerza contraria de los conflictos, de las circunstancias a su favor, pero sea paciente. No olvide que el éxito siempre se hace esperar. Alíneate con la realidad. Si es posible, métele toda la fuerza, la pasión y las ganas para alcanzar lo que quieres. No te quedes con el simple intento. Busca el camino y si no lo encuentras, ábrelo porque si tienes la capacidad, tú lo puedes hacer. Recuerde, nunca te des por vencido. Un proyecto bien o mal ejecutado, lo preparará para desafíos de mayor envergadura en el futuro. Si al comienzo no estabas capacitado, la experiencia te va a capacitar. No temas las críticas, son parte del proceso. Ustedes no se imaginan cuántas personas se burlan de mí, se burlaron de mí por lo que estoy haciendo. Algunos incluso me acusaron de que era simplemente un soñador, pero nadie sabía que las capacidades de los seres humanos las conocemos nosotros mismos. Y la voluntad de Dios y la fuerza que Él nos da para mantenernos enfocados es la mayor garantía para alcanzar los procesos que tú quieres alcanzar. Sea consecuente con sus ideas y que su convicción lo sostenga aunque parezca equivocado ante los demás. Por eso es importante no contarle a todos tus proyectos, porque podrían desanimarte en el camino a realizar o iniciar tu proyecto. Finalmente, viva con la intensidad del fuego, que consume y utiliza todo lo que le es útil para engrandecerse. Miren esa frase, viva con la intensidad del fuego, que consume y utiliza todo lo que es, le es útil para engrandecerse. Y con la paciencia del agua, que se abre camino disolviendo lo que encuentra a su paso hasta llegar a su objetivo, el mar. Nada detiene al agua cuando tiene propósito de avance hacia su objetivo. La naturaleza nos enseña a caminar por un camino enfocados, apoyados por la voluntad de Dios, apoyados por la fuerza que nos ha dado Él al crearnos, porque tenemos la capacidad de elegir, de decidir, de querer, de buscar, de emprender, de romper las barreras que se ponen frente a nosotros. No seas como los demás, que están preocupados, que ¿Qué dicen los demás? No, es que ¿qué van a pensar? No sé, es que me da un poco de miedo, ¿sabes? Las palabras criticonas se pierden en el viento, se pierden en el tiempo, en el espacio. No dejes que las palabras de los demás comiencen a destruir tus sueños, tus proyectos. Deja que ellos se queden con sus críticas. Tú sigue adelante porque lo que tú logres será solamente el mérito de tus esfuerzos. Este año, 2023, va a ser un gran desafío para ti. Ya terminó el 2022. Los tiempos no vuelven para atrás. Aprende a valorar esos tiempos. Lo que vivas de aquí esta noche para adelante. Que sea realmente el acto consciente de aprovechar cada minuto para aprender, para leer un libro, para compartir, para dar tu corazón en tus deseos a las personas que amas, Incluso para devolver a tus enemigos una palabra de aliento, una palabra de amor, porque tú no sabes cuánto puede transformar una palabra a alguien que sabes muy bien que no se lleva bien contigo. Viva, viva la vida con la intensidad del fuego, pero con la persistencia del agua para cumplir tus objetivos. No esperes que el 2023 te sorprenda, sorpréndelo tú con tus proyectos. Estás simplemente a dos o tres días para comenzar el próximo año. Siéntate, reflexiona, toma el tiempo necesario para saber que tu vida aquí no debe pasar como un cualquiera. Haz que tu nombre para ti, no para los demás, para ti, sea suficiente para decir que valió la pena nacer en este mundo. Que valió la pena llevar el apellido de tu familia que valió la pena casarte con la persona que te casaste, que valió la pena tener los hijos que tienes, que los nietos puedan ver en ti, y que tu nombre quede en la mente de cada uno de ellos para su futuro. Mi abuelito era así, mi papá era así, gracias a él aprendí esto, aunque sea lo más pequeño que tú logres en tus objetivos y proyectos, que se quede en la memoria de aquellos que realmente siguieron tus pasos. No pases el próximo año y al final del 2023 digas, ay, no logré lo que quería. Inténtalo. Todo aquel que intenta algo, siempre cosecha algo. Siempre alguien mirará lo bueno que hiciste, el esfuerzo que le pusiste. No tengas miedo a aquellos que no creen en ti, porque los que no creen en ti simplemente es el reflejo de lo que ellos mismos tienen dentro de su corazón ellos no creen en sí mismos y te están haciendo esa transferencia de sus miedos de su desesperación de sus frustraciones te están trayendo a ti como dicen muchas veces en palabras muy comunes yo no los creo pero así lo llaman malas vibras bueno no dejes que esas malas vibras que tú le llamas así te lleguen a ti sorpréndelos con un proyecto nuevo, con un proyecto desafiante. Y ojalá que esto sea para ti lo mejor que logres en el año 2023. Y aquí viene mi llamado para ti. Ponle tu huella de emprendedor al año 2023. Que cuando termines digas, lo logré. En el paso número uno, lo logré. En el dos, lo logré. En el tres, lo intenté pero salté y logré el número cuatro, y así el número cinco. Y gracias a Dios y al soporte y la salud que nos dio, pudimos alcanzar lo que buscábamos. Que este año 2023, con la fuerza de tu voluntad, con el privilegio del pensamiento y la razón que Dios te ha dado, conviértete en un emprendedor que deja huella en cada lugar donde pasas, porque es la única manera de decir que existes, que vives y que tienes una razón para estar aquí. Mi deseo en esta noche es que tú te conviertas en la persona que tanto quisiste, pero que por alguna razón, en el tiempo, en las circunstancias, en la rutina, en las críticas, te estuviste quedando. Pero yo no quiero terminar este año sin decirte que tú eres capaz, por lo menos de crear la idea. Y pídele a Dios, que te ayude a ser capaz de ponerlo en acción. Dios me ha ayudado durante este año. He logrado muchas cosas. He podido conseguir algunos objetivos que tenía. Y uno de los más importantes es la paz del corazón, la paz de la mente, la conexión con Él a través del libro maravilloso de la naturaleza. Y yo quiero compartirte esta noche esa experiencia cuando yo veo a un, a un, una pequeña ave, sentarse en las manos de mi esposa, en un, una jaula hermosa que hicimos, y alimentarse de sus manos. Me imagino a Dios cuando creó al hombre, las aves, los animales, dependiendo del rey de la naturaleza, como lo era Adán. Me imagino cómo Dios quería que viviéramos felices, rodeados de la naturaleza cuando veo a una madre gallina cubrir a sus pollitos en medio de la lluvia no me hace más que pensar de cómo dios protegió mi vida estos 61 años cómo me cuidó para poder estar aquí hablándoles a ustedes no tengo un testimonio más grande que el saber que dios tiene un propósito en mi vida y quiero que también lo tenga contigo para poder hacer aquello que tanto quisimos, ser un testimonio de otros para tener éxito, para tener una voluntad sostenida en sus promesas. El mundo va hacia el caos, pero tú que confías en el Creador, tendrás una vida de paz en medio de la tormenta. Confía en Él. Es mi mensaje esta noche. Y ojalá que tu proyecto de 2023 te pueda ayudar a sentirte tan feliz como me siento yo esta noche compartiendo esta charla con ustedes. Gracias por escucharme durante todo este tiempo, perdonen por el problema de del ingreso de la llamada, un pequeño eh, disfraz allí, pero quiero escuchar a cada uno de ustedes ahora su testimonio. ¿Qué puedes contarnos? Uno o dos minutos. Y si quieres contarnos esta tu historia en alguna capacitación de líderes, escríbeme a WhatsApp y por favor, te damos el espacio de una hora para que también nos puedas incentivar, motivar con tus proyectos en en acción para que muchos podamos aprender también de ti en un poco más de tiempo. Esta noche tienes un minuto, dos minutos para compartirnos y dejar huella en la mente de cada uno de nosotros lo que tú has estado haciendo. Bienvenido. Sube tu manito, eh, levanta la mano y te damos la oportunidad de que compartas con nosotros esta historia. Vamos a dejarlo grabado, lo vamos a subir a, a nuestro YouTube, a Boris Darmon Canal, y allí lo podrás ver y, por supuesto, compartir con tus amigos también parte de esta historia. Gracias por escucharnos. ¿Quién es el primero esta noche que quiere compartir con nosotros unas palabras, seguramente de ánimo o simplemente de testimonio de lo que has estado haciendo durante este año? ¿Quién quiere ser el primero? Adelante, Lino, por favor. Prende tu cámara. Y cuéntanos tu historia. Con la, con la cámara prendida, mi estimado Boris, ¿Cómo excelente, estás? Buenas excelente. noches. Buenas noches. Eh, excelente información, felicitación por esa información. Y de hecho también este, a todos que se han dado cita a este entrenamiento, pues eso dice mucho de cada uno de ustedes, porque tenemos la necesidad de aprender, de llenarnos de información. Y como yo digo, pues eh, la capacitación es un elemento transformador. Y buena lección por toda la información y un poquito para compartir y no abarcar mucho tiempo, pues este 2022 ha sido una, un año de bendición, de hecho para mí y para todo mi equipo, de hecho con, con el negocio y no solamente pues eh, hay que abarcar el tema de negocio, siempre hay que abarcar creo eh, todas las áreas, el tema de crecimiento, la parte espiritual, social, ayuda y todo lo demás, entonces eso también nos da resultados, ¿no? Y, pues, a las personas, de hecho, hay que verlo de forma de ayudar, no verlo como el signo de dólar. Y el dinero, pues, este, viene por añadidura. Entonces, yo espero y auguro también que el 2023, pues, iremos avanzando, como se dice en, el, en la frase, vamos al siguiente nivel. Pero no solamente que, como tú dices, que quede que en palabras, ¿no? Sino también con la acción, ¿no? Si no, sí. no hay coherencia. No hay coherencia. Entonces, de nuestra parte, yo agradecido, Boris, por... Por ese entrenamiento y también por haberme invitado a estar en estos espacios. Y de hecho, pues a todo mi equipo que también están acá invitados felicitarlos y que tengan un año 2023, pues lleno de éxitos y vamos avanzando. Nada más de mi parte, Doris, muchas gracias. Qué bien, Lino. Eh, me gusta esa idea de compartir con tu equipo todos los miércoles. La Escuela de Líderes debe ser estar llena la sala para que muchos otros puedan también recibir eso que tú valoras en las capacitaciones. Gracias por tu testimonio. La siguiente persona, por favor, levante la mano y le damos la palabra. Adelante, Ronald. A ti quería agradecerte, hombre, tanto pensando en la, en la capacitación me estaba olvidando tu nombre. Adelante, Ronald, por favor. Luego le damos la palabra a Elida. Adelante, Ronald, adelante. Muchas gracias, muchas gracias, doctor Boris, por hacerme la palabra pues, y por tremenda, tremenda exposición. La Elida de hoy realmente me siento muy agradecido y bendecido de participar ¿no? en este grupo maravilloso, este grupo selecto y de una información tan valiosa y tan rica. ¿no? Yo particularmente, pues mi testimonio está en que pues, y creo que todos los que tenemos, los que estamos en sala, tenemos siempre un potencial, creo, y que muchas veces no, no es descubierto porque no estudiamos nuestro propio ser, ¿no? Hay, sí. hay una ley que a mí siempre me encanta y que usted una vez le explicó, ¿no? Que uno primero tiene que ser descubrir en, en lo más interior de, de uno mismo el potencial que tiene y creer en uno mismo también. Correcto. Votar hacia afuera los miedos y pues embarcarse en proyectos retadores en proyectos que justamente nos pongan la piel de gallina como se dice Así es. y para mí pues Novate ha sido una super bendición Yo agradecido de manera infinita a mi patrocinador Lino como él dice pues el éxito no se logra de forma individual sino sino en equipo Así es. y pues ha sido realmente muy gratificante ver por ejemplo mi mamita que logró cumplir una meta muy grande construir ahí en Piura con justamente la inversión que hizo aquí en esta maravillosa empresa y pues y gracias por todas estas charlas, todas estas capacitaciones y pues de mi parte desearles un feliz año, eh, que todos los que estamos acá tengamos realmente claro qué es lo que queremos lograr en esta vida, pues sí que desarrollemos sin miedo a, al fracaso o a los riesgos, ¿no? Creo que eso creo que es lo más importante, ¿no? Desarrollar nuestro máximo potencial en esta gran oportunidad, este regalo que se llama vida. Muchas gracias, doctor. Ronald, aprovecho para darte la bienvenida a nuestro equipo de capacitadores de la Escuela de Líderes, ya te pusimos hoy en el grupo, así que anda preparándote para elegir un día allí que vas a presentar tus ideas. Excelente, gracias por estar con nosotros. Gracias. Antes gracias. de Flor, había otra persona que había aprendido el micrófono, pero dije su nombre, pero quisiera saber. Elida. adelante, por favor. Te Escuchamos. Doctor Boris. Muchísimas gracias. Prenda para poder verlo también. Adelante. Eh, primeramente, muy agradecido a nuestro Creador, nuestro Señor Jesucristo, quien es el quien nos dio la oportunidad de estar aquí junto a esta maravillosa empresa y a usted y los que trabajan todo, que hacen equipo. Eh, muy contento de recibir tan lindas exposiciones que llegan al alma. Y como no agradecernos profundamente, estar feliz, ser parte de esta empresa y ayudar a nuestra familia, aprender mucho de ello, ya que de las personas que, que saben, nos inculcan a seguir adelante. También gracias a mi patrocinador, la hermanita Coral, quien me invitó también, hermano Luis, estoy acá, soy parte del equipo y me siento muy agradecido. Y feliz y contento. Cinco meses trabajando acá en Novatech. Y Dios me los guarde a cada uno de ustedes y seguir adelante. Me siento muy agradecido de verdad. Muchas gracias, Elida. Gracias por tu testimonio. Gracias, doctor Gómez. Gracias, doctor Gómez. Adelante. Gracias. Muy buenas noches. Bueno, yo muy feliz y agradecida pues primeramente con papá Dios porque él es el que nos ha dado pues un año excelente, maravilloso, gracias también le doy por conocer personas maravillosas como es usted, a su equipo, pues a la persona que me invitó, que es mi líder Lino Ríos, y digo, si, si no me hubieras... Eh, invitado que fue como tres meses que me decía que revise la información que entre y no le hacía caso porque realmente estaba tan decepcionada de las plataformas perdí todo mi capital y pues eh, siempre lo, lo cuento con con con esta énfasis eh, de decir que cuando nosotros nos proponemos algo siempre lo podemos lograr porque realmente yo cuando entré a Novatech no tenía ni, ni dinero, porque todo mi capital se me fue en las plataformas, cerca de 15 mil dólares, y, y solamente pues tenía por ahí un capital de 500, y dije voy a ponerle 100 a Novatech <ríe> y, y, y, y lo chistoso es que como estaba tan decepcionada, ni siquiera entraba ni a las reuniones, ni nada por el estilo, entonces mi cuenta en vez de crecer, a, a, al siguiente mes ya estaba en 80. <ríe> Entonces, eh, fue pues ahí, como dicen, como que, o sea, no, yo no me enojé con la empresa, o sea, fue como que me, me aterricé, como dicen, ¿no? Y dije, pues, ¿qué he sembrado para poder cosechar? Correcto. O sea, primeramente hay que sembrar para cosechar. Correcto. Entonces, realmente ahí fue cuando dije, voy a empezar a entrar primeramente a las capacitaciones, a las reuniones que había los martes, los jueves. Y bueno, le iba conociendo ya la compañía hasta cuando pues dio una exposición el ingeniero Gerardo Rodríguez y pues sacó la tabla, esta tabla del interés compuesto, pues soy contadora, auditora de profesión. Y, y a mí los números me llaman, Perfecto. nos llevamos muy bien con los números, entonces fue ahí cuando, o sea, vi eso del interés compuesto y fue como que algo se... Llegó la luz, una, se hizo la luz. la luz ahí, entonces dije, le llamé pues a, a Lino, y le dije pues ahora sí, eh, pues que, querías, querías trabajar, pues trabajemos, corramos y así fue. Pues como eh, señor, pues me, me, me respaldó y ahí quiero recalcar esa parte pues que usted decía, doctor Boris, esta noche que hay que, primer, eh, hay que poner en primer lugar a Dios. Entonces fue así como yo le dije a Dios, pues si este proyecto viene de ti y va a ser de bendición para mi vida pues y va a ser de bendición no solamente para mi vida sino para muchas vidas para muchas familias porque yo realmente estaba como le digo ya con esas malas experiencias que tuve dije pues no solamente malogré mi capital sino de mucha gente y yo no quiero saber nada de eso yo no quiero hacer nada pero como le, le dije eso a Dios vi claramente la mano de él cómo me empezó a abrir puertas a poner personas en mi camino, a poner líderes, a poner inversionistas y fue así pues cómo fui logrando pues los rangos y ya pues este año pues ha sido un año muy diferente, un año muy bendecido no solamente para para mi hogar, para mi familia, sino para todas las familias que forman parte de nuestra organización. Sí. Y eso pues estoy muy agradecida con Dios. Me dio hasta Cusco este mucho... año. ¿eh? Ah, sí, me dio hasta, imagínense, hasta, imagínese, hasta me dio. Pues, ha sido hasta el ombligo de, del universo, ¿eh? Excelente. De qué ganarme qué... el viaje al Cusco. Y todo eso viene de Dios, sinceramente, porque eso también se lo pedía a él. Y, y o sea, todo lo que nosotros... Eh, lo ponemos en manos de él, él nos da, si tenemos fe, si creemos, si accionamos y este 2023 pues con grandes proyectos también y pues desearles a todos los que estamos aquí en sala que les venga un año lleno de bendiciones en todas las áreas de sus vidas que nunca se suelten de Dios, nunca se suelten de él y que siempre dependamos de él porque somos hijos de él y nuestra dependencia va a ser siempre es. Flor, muchas feliz. gracias valiosísimo vamos a seguir con Hugo Sánchez adelante Hugo, te escuchamos prende tu cámara y tu micrófono ok, me escuchan a medio así como un poco con lo que pasa es que el celular está que se me apaga eso prende también el computador para no quedarme sin comunicación Hay un sonidito <risa> medio rarito ahí pero adelante, te escuchamos a él escuchen de mejor Siempre con el sonido. Bueno, Cuando hablas, escucha el sonido un poquito fuerte. Adelante. Ok, perfecto. Eh, ver, primero que todo, pues, mi, mi testimonio que quería dar era que... Esto me agradecía que, por casualidad... hay no te que dice que, el, más que no que por bien no venga. ¿Por qué digo esto? Porque es que yo, yo estaba mirando unos videos de una plataforma... Casi oh, cayó, está muy fuerte el sonido, la interferencia, que casi no se te entiende. La interferencia está muy fuerte. Parece que los aparatos dicen que están juntos, dice la señora Frías. Sería bueno que lo revises. Revísalo un poquitito a ver cómo está. Y te damos la palabra, Marcela. ¿Te parece? Después, pues, Hugo, ¿podrás apagar tu celular o uno de los dos y uno de Eso. los dispositivos? Voy a apagar el celular para que el pronto se descargue el, topón, el. Muy bien. A ver cómo estamos. ¿Hola? ¿Te escuchamos? Ya, mientras... Perfecto, ¿cómo está ahí? ahora está mejor, te escuchamos bueno, entonces así sin cámara está bien, yo voy hablando Perfecto, adelante. Eh, le estaba diciendo entonces que hay un dicho que dice no hay mal que por bien no venga porque yo estaba mirando unos videos que hablaban de las eh, una, una plataforma que se cayó y entonces estaba viendo por qué que había pasado y esto es cierto y en una de esas encontré a, a mi querido eh, Ronald y ahí fue donde ya pues eh, conocí a Novatec, eh, por eso ya que no hay mal que por mí no venga, porque ahí fue donde lo conocí, lo conocí en uno de esos videos, y le digo que en, do, en dos meses y medio, ya, sí, yo dos meses y medio, Novatec, me parece que ha sido una de las más grandes y maravillosas eh, eh, oportunidades que nos ha dado la vida, porque cada vez me siento más convencido y más alegre de estar en Novatec. Como dijo ahora la señora Flor, yo creo que casi todos acá hemos caído en muchas plataformas, hemos caído en muchas, pero no, no los llamamos caídos, llamémoslos simplemente experiencias, eh, experiencias exacto. Y, y no siempre se gana, porque si uno siempre ganara, entonces imagínate, seríamos todo el mundo en la vida, seríamos multimillonarios, <risa> pero debemos de hacer como hizo Jesús. Cayó y se levantó, cayó y se levantó, cayó y se levantó y hasta que llegó al final. Nosotros caemos y no levantamos, caemos y no levantamos, y como siempre nos han recordado acá, todo es un riesgo en la vida y entonces uno no puede tener miedo a estos riesgos. Pero yo creo que como usted preguntó ayer en la clase, señor Boris, eh, ¿cuál porcentaje pondrías de 100 dólares en Novatec? ¿Cuánto de 100 mil? Y yo le puse 1000%. ¿Por qué? Porque eh, yo veo muchos videos en inglés de, de, de, de, de Novatec, que uh -huh. ellos eh, hay un grupo muy bueno que que dan la presentación y que dan los testimonios. Y como tú lo dijiste una vez, la mayoría de los, de los inversionistas o de los que pertenecen, pertenecemos a Novate, la mayoría son americanos. Uh -huh. Y eso da mucha confianza en el sentido de que ellos son muy meticulosos para invertir. Y investigan mucho y todo eso. Entonces, esto me da mucho. Entonces, quiero agradecerle a todo Novate que a todos ustedes que están en el grupo de yo pertenecer acá y que lo voy a, a trabajar con toda mi fuerza para este año y hable más que todo para darle a todos un muy feliz año y muy agradecido de haberlos conocido y estar acá excelente Hugo bien que te vaya muy lindo allá en Ecuador Laura, adelante Laura doctor Boris muchas Hola, muchísimas felicidades por su exposición última yo estoy muy agradecida por haber coincidido con este grupo que para mí ha sido excelente. Yo tengo metas altas, pero con objetivos a corto plazo, porque si no, viviría engañada pensando que de aquí a un año voy a hacer tal cosa. No. ¿Por qué motivo? Este eh, mi casa, su casa, he estado tratando no de renovarla, pero sí de tratar de arreglar las cosas que se van deteriorando, pero no para un rato, sino para que duren. Largo tiempo. Eso me ha costado mucho, voy poco a poco, este tengo deseos de superación, ganas de, de no de sobresalir porque no es mi intención. Eh, yo entre menos aparezca, como que para mí es mejor, no sé cómo explicarme. Pero a la vez decide ayudar a las personas. Entonces, tengo yo un grupito de personas en, en Novatec uh -huh. que gracias a Dios mmm, fui un poquito, tal vez se va a oír mal. Como yo al principio no sabía ni qué onda y perdí los bonos por no poder meter a las tres personas sin saber ni cómo hacerle. Uh -huh. este, al principio me desanimé y dije, bueno, hay que caminar las cosas, pues. Entonces. En mi mente, yo me puse una meta y fue un poco selectiva, fíjese, no sé qué tan bueno haya sido eso, porque dije a quién quiero tener en mi grupo, alguien que me haga caminar o que me haga retroceder. No, yo quiero caminar. Entonces elegí a unos cinco o seis personas. Y este nos metemos. Mire, voy a hacer un paréntesis. Ahorita en el grupo latino nos dicen que no se van a grabar las, las presentaciones que para que fomentemos el interés en las personas. Yo pienso, pienso en, en, en mi punto de vista y por las personas que yo también he invitado, que sí es bueno que se graben, porque si no tuvieron oportunidad de llegar a la hora que es la presentación o que viene conduciendo o lo demás, cuando ponen que hay un momento, pone la grabación y se escucha y vas aprendiendo, porque cada expositor uh, tiene su, su particularidad. detalle. Sí, tiene su detalle y comprendes más cosas. Entonces, para mí sí es importante cuando ustedes lo graban, ¿por qué? Porque así yo lo vuelvo a reenviar, lo escuchan y dicen, ¡Ay, ya le entendía tal cosa. Entonces, la capacitación para mí es elemental precisamente por lo que yo ya pasé sí, entonces bien. trato de ser ordenada en mis cosas y gracias a Dios pienso que lo soy entonces eh, tengo aquí esto ojalá y, y lo alcancen a ver mire aquí está mi, mi calendario uh -huh. de cada semana Excelente. de lo que hay y a qué horas hay y todo. Excelente. Entonces, aterrizo hasta la hora que es, quién va a estar, a quién voy a invitar, a quién le voy a dar seguimiento, pero por lo mismo trato de que esas gentes fomentarles cierto interés y no dependencia de mí, pero sí que, que, que hagamos equipo. Entonces, eso ha sido bueno para mí. Excelente. Segunda cosa, yo eh, económicamente o mi capital no supera grandes cantidades, voy poco a poco. Pero le voy a decir algo. La primera vez que escuché su presentación, doctor Boris, por eso estoy muy agradecida con usted, nos decía, si vas a entrar con 100 pesos o 100 dólares, mejor no entres. <risa> Tienes que entrar con algo que, que, que realmente funcione. Doctor Boris, fui al banco. Yo tenía un préstamo bastante sustancioso. Lo tomé. Lo tomé. Me metí a la inversión. Dije si sí, acá me lo prestan un 2% y acá voy a ganar 10. Pues lo pago. <risa> Cuando llegué al cierto porcentaje de los dólares que necesitaba para pagar al banco y yo no seguir pagando interés, retiré todo mi capital bueno, no todo, parte del capital uh -huh. pagué al banco y ya lo que me quedó Novatec fue ganancia pero eso fue estrategia mía Manejo porque no, no hay que endrogarse para poder capitalizarse pero en mi caso yo dije, este señor ya me descubrió América y órale y gracias a usted tal vez Mire, voy a decir algo que para la mayor parte de los que están aquí son líderes. Eh, sí es bueno reconocer las cosas que uno tiene buenas y las que a veces patinas, ¿verdad? Uh -huh. Bueno, pero generalmente todos tenemos algo y sin darnos cuenta alguien nos puede imitar, nos puede como decir, híjole, este señor me dio ejemplo, o aquí en vez de yo haber contestado de esta manera, pude haber dicho esto. Entonces, para mí sí es importante a veces el cómo dirigirse al público de las gentes que yo eh, invité. Correcto. Entonces, me dijo uno, si tú lo hiciste así en el banco y a corto plazo, este, ya lo vas a pagar, yo voy a hacer lo mismo. Le dije no, tú tienes que analizar tus compromisos, tus y esa va a ser tu responsabilidad. Correcto. Entonces, para mí ha sido siempre antes de darles yo explicación de nada. Los invito a las presentaciones, Perfecto. que sea otra gente quien les diga y después yo, porque Perfecto. entonces ya voy a tener punto de, de plática. Oye, ¿qué le entendiste? ¿Qué te interesó? Eh, ¿Piensas que sí, sí puede ser para ti algo? Porque les digo algo, el negocio es para todos, pero no todos para el negocio. Correcto, correcto. Entonces, yo siempre me ha Has ajudo... aprendido mucho, Laura. Has aprendido muchísimo. Una buena alumna. Pues bueno, entonces ahí le voy. Yo suspendo lo que ando haciendo o, o lo estoy escuchando y sigo trabajando, pero lo estoy viendo. Este... ¿Por qué? Porque si yo no hago las cosas, pues aquí no caminan más, ¿verdad? Entonces, mis sobrinos viven en Estados Unidos, eh, la mayor parte están allá. ¿Cuál es mi deseo para el 2023? Yo no digo que ellos vengan, porque va a estar muy complicado. Pero yo tener la solvencia de poder ir, verlos, convivir, y regresarme. Esa es mi mayor ilusión, doctor brice Excelente. A mí no me importa tener, llevar, viajar. No, no, no, no. Ay, Convivir objetivo, con sí. mi gente. Excelente. Eso es lo que yo deseo. Feliz eh, ¿Usted cree que a mí no se me antoja ir al Perú y conocer su casa? Por supuesto. <risa> ¿Cuándo? No sé. Pero algún día pienso que voy a conocer su. Ojalá, ojalá pronto se haga eso. Sí. Y para mí, ¿qué ha sido Novatec? Ha sido un punto de referencia de crecimiento, incluso personal, porque yo ya estuve en otras inversiones que me invitaron, yo desconociendo los multiniveles y que nada más me perjudicaron. Entonces, cuando me dijeron de esto, lógicamente dije que sí por educación, pero dije que voy a andarme metiendo en algo que sabrá Dios a dónde me voy a meter. Un pantano más, no. Y fue la primera vez que lo escuché a usted. Ahí tomé desde la primera vez de la, de la presentación de negocio, que tomé la firme decisión y la determinación para poder hacer una cosa realidad. Y ahorita veo que la mayor parte de las cosas que me propuse para este año van saliendo. Otras están a la mitad, otras están en mi pensamiento, pero todas... Tienen un caminito que seguir y un proceso que para mí es un reto. Por eso le digo, las metas yo las hago. Porque si no, no me funcionan a mí. Excelente. Tal vez para otros sí. Mira, Laura, yo te quiero, sí. quiero, quiero, quiero cortarte un ratito ahí para decir algo. Que te, tal vez ayude mucho a, a las personas que están escuchando. A veces pensamos que lo que hacemos no tiene un lugar donde caer para ser productivo pensamos que no hay un terreno fértil al otro lado de la pantalla. Pero tú eres un testimonio de eso. Y algunos me preguntan, ¿por qué lo haces? ¿Qué ganas? Yo no tengo idea de lo que voy a ganar. Hace más o menos dos, dos meses atrás hice una presentación, me lo pidió Gerardo. Yo andaba muy ocupado, pero busqué un lugar donde hacer la presentación. Me llamaron 14 personas. Doctor Boris, ¿qué confianza que tiene usted para hablar? ¿Qué confianza nos da cuando se habla de Novatec? Yo no tengo idea si te doy confianza o no. Hago mi trabajo con sinceridad. Y ahí están los frutos. No soy un ejemplo de perfección, ¿eh? Solamente soy un ejemplo de hacer las cosas. No dejes de hacer las cosas. ¿Quién sabe por allí, atrás de una pantalla, está Laura? Para que escuche y tome la decisión más importante de su vida. Por eso, yo quiero que se unan a mi equipo. No importa si estás en la línea de política, en la línea social demócrata o en, la, o en la línea de negocios de otro tipo, únete al equipo porque lo que tú puedes dar como testimonio puede ser transformador para la vida, no de una, sino de miles de personas que te escuchan. Palabra final, Laura, adelante. A todos les deseo un feliz año y que el próximo 2023 sea productivo y que seamos todos muy dichosos Gracias. pero primeramente Dios. Gracias por tu testimonio, te apreciamos sí. mucho. Ojalá podamos conocernos este año en Colombia, pronto estaremos todos en Colombia, así que bienvenidos al evento. Adelante Gloria Cuadros, gracias Laura por tu testimonio. Hola, buenas noches, buenas noches doctor Boris, noches. un gusto saludarlo. Gracias. Eh, primeramente darle gracias a Dios por todo lo que me ha permitido hacer uh, en los años de mi vida que, que he podido estar aquí en esta tierra que me acogió que es Tacna. y bueno estoy dejando prácticamente un legado para lo que es mi familia uh, mi hijo mi nieta y bueno usted sabe que ya falleció mi esposo eh, justamente cuando yo ingresé a Novatech estaba en momentos difíciles Correcto. de mi vida pero aún así yo seguía luchando seguía emprendiendo y seguía trabajando eh, se presentó una persona muy linda, muy amable, muy buena, muy amiga que me habló sobre este negocio, sobre Novatech y fue por él que ingresé a esta empresa. Yo la verdad que tengo muchos proyectos, este doctor Boris, tengo tantos proyectos en mente que con Novatech también me estoy ayudando a salir adelante, Excelente. estoy saliendo adelante con Novatech y me siento muy, muy feliz por ello y también por la persona que me llevó, me llevó a estar en esta empresa. Uh, eh, bueno, él ya sabe, él ya sabe cuánto le agradezco el estar uh -huh. aquí. También le agradezco a Julito García, le agradezco a, al, al Magister uh, Nico Mérez. Nicomedes uh, Choque Puma, a usted, que es un gran líder, es nuestro, prácticamente nuestro, acá en Perú. El suyo. <risas> más, bueno, más líder, máximo líder. Entonces, cuán agradecido estoy a Dios por sobre todas las cosas, ¿no? A Dios por sobre todas las cosas. Y, y a todos ustedes por uh, por estar en un lugar donde Dios puso en mi camino y ahora estoy pues saliendo adelante con muchos proyectos que si no estoy aquí estoy allá que si no estoy allá estoy por allá y ando correteando ando correteando y dejando un legado y dejando huellas huellas como usted mismo dijo Dejando huellas de humanidad, porque yo pertenezco al Club de Leones, y como socio del Club de Leones, usted sabe que hacemos obras de bien social, y fíjese que también tenemos como irnos con ellos a diferentes viajes, a distintos viajes, al FOLAC, a, nos vamos a, a Latinoamérica, bueno, yo todavía no he ido, todavía no he ido. Pero yo doy gracias a Dios y a Novatech porque la verdad que me va a permitir salir de un mundo en el que estaba aquí en Tacna, que es tan pequeño, a un mundo tan grande como es este, viajar al mundo, ¿no? Excelente. Felicitaciones sí. por su proyecto, Gloria. Que Dios le bendiga <risa> y ese es nuestro deseo, que le vaya muy lindo. Muy bien. Gracias, gracias. Feliz, feliz año, feliz de año. Buena manera, de buena manera. Nanis Escamilla, adelante. ¿Cómo está? Y a todos los que están en sala. Bueno, yo... Viva Colombia. No, yo no tengo cómo agradecerle a Dios primeramente por esta oportunidad que me dio, por cosas de solo Dios. Eh, su contacto estaba en mi celular y un día yo le escribí y me contó de la oportunidad de Novatec. Sin embargo, yo creo que por las experiencias que uno ha tenido a lo largo de la vida, eh, no se dio que en ese momento me pudiera inscribir con usted, pero Dios pero sí tenía algo muy bonito que a pesar de todo lo humano, Dios siempre guía y que en la línea de usted. Entonces, eh, yo sé que tanto para usted como para mí, eh, esto ha sido una bendición. Mi vida cambió, 100% cambió. Eh, cumplí, este año cumplimos sueños que tal vez nunca hubiéramos podido alcanzar con Novatec. Correcto. Eh, hemos hecho muchas cosas ayudando a muchas personas que tal vez nunca lo hubiéramos podido hacer tampoco Correcto. solamente yo estoy agradecida una vez más doctor por sus exposiciones aunque casi no estoy presente pero siempre las he estado mirando y graba en su en su página de youtube y 100% convencida que los planes de dios son perfectos y que él eh, le da a sus hijos lo que merece. Así es. Y creo que esta oportunidad eh, es de Dios, solo de Dios. Excelente. Que pasen un feliz año, que el Señor los bendiga y que todos los proyectos que tenemos, soñamos, los podamos realizar eh, primeramente de la mano de Dios. Excelente. Gracias, Dani, por tu testimonio. Que Dios te bendiga también a ti y a tu familia. Gracias. Adelante, Blanca, te escuchamos. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues mi testimonio. Eh, yo eh, desde el 2020 le vengo siguiendo en las capacitaciones que se daban en la empresa anterior donde yo le conocí. Y estaba muy atenta y muy pendiente del día que le tocaba a usted eh, pues darnos una ponencia, ¿verdad? Entonces, desde ese tiempo yo le sigo. Cuando pues nos, nos fue mal en esa plataforma, yo me sentí muy, muy decepcionada porque dios tenía un equipo pues no tan grande como el suyo, pero sí con bastantitas personas y... Todo eso estuve buscándole en otras plataformas donde también perdí y todo eso. Me invita el maestro de Lim a este proyecto y pues estuve un poco renuente, pero cuando me dice que usted era el líder, ahora sí que entro un día a escucharle y pues mi sorpresa, ¿verdad? De que es justamente esa noche usted hablaba del proyecto anterior sin dar el nombre. Y me sentí tan identificada que dije, de aquí soy. Pero tenía yo un problema y había yo perdido mucho y pues no tenía capital para ingresar. Eh, voy con unas amigas a tomarme un café y una de ellas me dice, ¿por qué tan triste? Y le digo, porque tengo un pago que hacer de 10 mil pesos pensando en 500 dólares y no tengo el dinero para hacerlo. Y me dice ella. ¿Cómo es posible yo te presto ese dinero? Y le digo, ¿cuánto me vas a cobrar de interés? No, no, no te voy a cobrar ni un peso. Yo confío en ti y todo eso. Bueno, inicio, ¿verdad? Con eso. Pero le digo al maestro, yo no voy a hacer red porque estoy tan decepcionada que primero voy a probar. No. Habían transcurrido como tres meses y todo iba muy bien. Y me dice una amiga, Oye, Blanque, ¿y en qué, estás, ¿qué estás haciendo? No, pues nada. No, tú debes de traer algo y nomás no quieres compartir. Es que no voy a hacer red. Y le platico. Eh, pues invítame. Está muy bueno si no vas a hacer red, pero invítame. Y así empiezo yo. Y a las personas que me decían y me preguntaban, y yo les decía que no estoy haciendo red, pero su, iban uniendo, ¿verdad? Al cabo del tiempo ya multipliqué varias veces mi capital, ya tengo una red aproximadamente entre 20 a 25 personas Excelente. y pues eso, la verdad me ha dado mucha mucha ilusión para ahora sí estar trabajando en un proyecto y arrancar el 2023 con ganas, ¿no? Excelente. Ya lo puse en manos de Dios, Dios siempre va adelante, ¿verdad? De la mano de él va adelante abriéndome camino. Y pues bueno, con todo, vamos para el 2023, arrancando con nuestro proyecto. Excelente. Así que estoy muy contenta, muy agradecida con usted, porque pues me ha inspirado mucho, ¿verdad? Al maestro del coach mi líder, mi, mi, mi sponsor, que es el que me invita. Y pues bueno, muy agradecida con Novatec, con todos los que me han inspirado para ser mejor y aprender y capacitarme. Y pues, ¿qué más puedo decirles? Que les deseo un excelente año 2023 para todos, ¿verdad? Siempre de la mano de Dios y creyéndole a Dios. No decir que, que, cree, que creemos, ¿verdad? Que, que soy creyente, pero no le creemos, ¿verdad? Porque a veces queremos que actúe a, nuestra, a nuestro tiempo y Dios tiene todo en su momento. Entonces, nos da todo en el mejor momento. Gracias. Y pues muchas gracias, muchas bendiciones para todos. Feliz año y mucho éxito. Para Lindo todos. testimonio. Gracias. Hasta para... luego. Gracias por tu testimonio. La verdad que nos anima a saber que de alguna manera, en algún momento de la vida, pudimos ayudar a una persona a tener una visión. Y ese es nuestro gran reto. Yo no soy una persona perfecta, eh, pero esa imperfección me hace cada día pensar de que necesito aprender más de los demás. Y esto que ustedes están mostrando esta noche me ayuda a aprender cada día de aquellas cosas que ustedes han pasado, que yo he pasado y que todos podemos rehacer, resarcir y pensar diferente, cambiar nuestra mente, porque nada está perdido a menos que demos el último suspiro. Y aún cuando muramos, si tenemos confianza en Dios, la palabra de Dios dice que volveremos a vivir una vida eternamente. Al lado de nuestro creador. Así que es un privilegio para mí poder participar con ustedes en cada capacitación. Vamos a tener presentaciones todos los sábados a las ocho de la noche con nuestro líder Julio García del Mazo. Los días domingos a las nueve de la noche con nuestro líder Nicomé Choque Puma. Los días martes conversatorio y preguntas y respuestas técnicas con este servidor o con algún invitado y los miércoles con nuestros invitados líderes tendremos siempre la escuela de liderazgo con cada uno de los que se presenten en esas noches. Cada tema que se presenta los miércoles siempre tendrá una pequeña enseñanza en bienestar de su vida, de su crecimiento. Por eso es importante que se comprometa usted esta noche, que este año 2023 invite a todos los que quieren escuchar una charla corta, pequeña e importante para crecer como personas. La pregunta final es esta. Curtito, ¿cómo, te o ¿Cómo te ayudó esta capacitación esta noche? ¿Te ayudó en algo? ¿Te mostró una visión? ¿Tienes una idea? Adelante, a ver. has perdido tu micrófono, tienes algo que decir, adelante, te escuchamos. Entonces, ¿hay alguna persona que quiera dar su testimonio o decirnos cómo le ayudó esta noche esta charla? ¿En Pocas palabras, y terminamos nuestra presentación de esta noche. Muy bien, esperamos haber ayudado a alguna. Enrique, adelante. Eh, luego, el arquitecto Frías, adelante. Gracias, Boris. Pues, eh, Boris, no me quería ir sin, sin agradecerle. Sabemos que, pues, es la, como decías tú, es la última presentación del año. Así es. Y, ay, ay, pues muy agradecido con, con mi papá Dios por, por la oportunidad de, de estos últimos dos o tres meses de haber estado por aquí participando de este grupo que, de liderazgo que tienes. Me han tocado unas conferencias maravillosas que yo de veras agradezco mucho. Y mira, Boris, lo que voy a decir, no lo diría. Eh, si, si yo supiera que, que, no, que tú no estás preparado para recibir cuando te, cuando te dan flores, cuando decimos en mi tierra, cuando te tiran flores, ¿no? Ya a los 61 años, amigo, ya estamos en tierra, así que no nos despegamos de ahí. ¿Sabes una, cosa, ¿Sabes una cosa, Boris? Perdón, con todo respeto, pero te voy a contradecir. Hay gente que nunca madura y que nunca está lista para... Le gana la soberbia, le gana la vanagloria, le ganan sí. cosas de esas, ¿no? Tú no eres, el, bendito sea Dios, eh, eh, no, no serías el líder que eres si, si no fuera cierto lo que acabo de decir. Bien, eh, no es fácil encontrar esa gente tan coherente, tan congruente, y, y aunque no tengo el gusto de conocerte mucho, Boris, pero cuando uno por ahí anda buceando en el grupo, y, y como yo, que soy un tipo que me encanta conocer de la gente, que tengo la antena parabólica desplegada siempre, recibiendo las señales, uno se va dando cuenta, y en este caso, cómo te quiere la gente, cómo te, respet te respeta, bueno, te queremos, te respetamos, así porque así. estoy incluido, créemelo, y lo digo de corazón, aparte, sí. y bueno, pues, pues, bendito sea Dios, y bueno, Boris, pues me vas a permitir, acá en mi tierra, cuando uno platica algo de alguien, decimos, ya lo balconeó, no? Es decir, te sacan al balcón Bueno, pues te voy a sacar al balcón con tu permiso Gracias eh, Déjenme contarles a todos los que están aquí Que hace algo así como dos meses Le, le, man, eh, le marqué a Boris por teléfono Y no me pudo contestar En ese, bueno, dije, en ese momento yo sentía congestionado el pecho De agradecimiento, de emoción Y le mandé un mensaje en audio Boris lo recibe o sea, hice la llamada, no me la contestó, le mando el audio, lo escucha, todo eso fue rapidito, así, minuto tras minuto, y, y, y, y recibo una llamada de Boris, y cuando del otro lado escucho a Boris llorando, llorando así, podía sentir sus lágrimas que me salpicaban literal, y me dice, ¿por qué me dices eso? Eh, yo no soy para que me digas eso con una emoción tan grande que no pasaron 20, 30 segundos de la llamada, y yo estaba llorando junto con él, entonces yo soy igual de sensible que, que aquí, que mi, que mi buen líder Boris en, en el aspecto de la naturaleza yo estoy más loco, más loco que tú Boris, Excelente. he llorado a mí una paloma que se me para por ahí cerca me hace llorar aquí está mi perro, aquí lo tengo un ladito mío echado, mi pastor alemán este y, y me siento agradecido, yo soy el tipo más, más cursi hablando de ese tipo de cosas, no tengo 63 años y de toda mi vida ha sido así, yo fui a Costa Rica, tuve la fortuna de, de estar en Costa Rica, y a mi hija, adentro de un mariposario, eh, hay una mariposa, algunos de ustedes la conocerán, la mariposa Morphos, que es una mariposa grande, no hermosa, divina, divina, Azul, verde, así por un lado y por el otro lado café, café con dorado. Y se le para mi hija aquí y de pronto me hace mi hija así, le tomo una foto que parece que me la posaron. Y de pronto ahí me empiezan a, a rondar varios colibríes unos colibríes que parecían aves, aves así enormes, enorme, ¿no? Y, me, y mi esposa me encuentra y mi hija, durante el recorrido que dábamos ahí, me encuentra sentado en una roca bañado en lágrimas, ¿no? Y nomás les, les, les hice con la mano que siguieran circulando, que me dejaran en paz, que no me preguntaran. Y el primer costarricense que se me atravesó, le dije, yo sabía que Dios había venido de visita aquí a Costa Rica, pero nadie me informó que se si había quedado a vivir aquí, Les dije, ¿no? Y me dice el, el, el tico, este costarricense, ¿de dónde saca usted eso, de esa frase tan hermosa? No sé. Ahorita, ahorita se me vino y, y, y la grabé, quedó grabada, ¿no? Yo le dije, o sea, se, y, y esto fue a través de la naturaleza. A mí la naturaleza me conecta tanto con mi padre Dios que fui capaz de, de acuñar esa frase, que no fui yo, o sea, fue el mismo Papá Dios que se vale, ¿no? De nosotros. Y le dije, yo sabía que Papá Dios vino de visita a Costa Rica en esta belleza del país tan, con tanta naturaleza tan exuberante. Igual que donde tú estás, ¿no? Hablar de la Amazonia es hablar de lo mismo. Maravilloso. Pero no sabía que se quedaba a vivir ahí, le dije, ¿no? Bueno, entonces, eh, yo me identifico. Por eso quiero, de veras, y voy a estar ahí, porque tengo que conocer. Ya le dije a Boris que me, que me preste un pedacito de césped donde poner una pequeña carta para dormir. Para, para, para, para la, bueno, bueno. Gracias, Boris, por ese ejemplo que das de coherencia, de congruencia, de liderazgo. Eh, han de saber todos que yo no tengo nada que ver con Boris, no soy descendiente de su red, pero es, es eso, ¿no? Eh, Boris es de los que siembra y no, y no, piensas, y no piensa cosechar, pero bueno, es bíblico, sabemos que Papá Dios nos permite cosechar, sembremos donde sembremos, ¿no? Así Entonces. Es. Siembras conmigo y tú cosechas en otro lado. De verdad, Dios te bendiga, bendiga a tu sí. familia. Eh, Dios bendiga a la familia de cada uno de los que están aquí, ahorita aquí presentes. Eh, yo empecé como, como varios de los que ahorita han hablado aquí. Yo empecé con muchos esfuerzos, con 100 dólares, con 100 dólares. Y bueno, eh, mi vida ha sido afortunada porque los últimos seis meses, literalmente, no hay mucho, digo, no son grandes cantidades, pero lo que yo percibo de... De, de, de Novatech, lo voy a decir así, acá en Sonora, el Estado de Sonora en México, me permite cuando menos pagar la renta, el agua, la luz, la gasolina, los gastos básicos y vivo una vida decorosa, decente, sin, sin estrecheces, ¿no? Y ahí vamos, Dios. echándole las ganas, creciendo. Y Boris, un abrazo para ti, para todos, para tu familia, que Dios los bendiga. El mejor 2023 para todos y, y bueno, nos vemos en Colombia. Sí, muy pronto. Ya le vamos a anunciar lo que estamos haciendo para Colombia. Gracias, Enrique, por tus palabras. Tú sabes que... Oye, Boris, te quisiera una última cosa, sí. porque escucho a varios, y, y, y ahorita tú y alguien más lo dijo por ahí, que nos espera un 2023 muy difícil, etcétera. Yo quiero pedirles algo. Pudiéramos, pienso yo, decir, ¿sabes qué es? Se dice que el 2023 va a ser difícil, etcétera, etcétera, pero, ¿no?, eh, no importa, las como dice, la, como dice la Biblia, a los que somos creyentes, pero crea lo que creas al final del día, las cosas se dicen de otras maneras en diferentes ámbitos, pero igual se dice que la Biblia dice que no habrá un arma forjada en contra mía, ¿no? Así que surte efecto contra mí. Entonces, es decir, yo también o sea, leo, me gusta mucho leer, buscar, se dice que económicamente... Es, es, política, socioeconómicamente hablando, van a ser tiempos difíciles, eso es lo que dicen los gurús de la economía y de la política mundial, bueno, también hay que estar conscientes de que lo dicen, pero también sepamos que estamos agarraditos de la mano del que todo lo puede, ¿no? Hay, una, no hay, lo un, hay un texto que te lo, te lo repito, dice, no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amén. Dios Amén. siempre cuida de sus hijos si confiamos en sus promesas eso También, es lo maravilloso. Gracias, gracias por eso. Gracias. Bendiciones para todos. Dios te bendiga. Muy bien, han pasado dos horas, increíblemente, de nuestra charla del día de hoy y sumamente. Dos horas. Contento. Dos horas. Gracias. Wow. A Se fueron como si nada. Creo que valió la pena esta, esta última charla de fin de año. Agradezco a todos ustedes por todo lo que ustedes han dicho y lo que han hecho. Dos personas han levantado la mano. Vamos a dar la palabra a Danis. La última palabra, Danis, en un minuto y luego a Gloria. Adelante. Pues lo que aprendí fue a no desfallecer, a seguir adelante a pesar de las circunstancias. Eh, Dios siempre pone el camino y, y en las manos de él todo lo vamos a lograr. Excelente. Solamente es confiar y como tú decías, ese versículo dice... No he visto desamparado ni su descendencia que me pan y nosotros sabemos que somos hijos de Dios eh, y el Señor siempre tiene preparado el camino para sus hijos. Qué importante, ¿no? Qué importante es tener la confianza puesta en Él. Los que tenemos la confianza puesta en Él, nuestra vida toma un sentido diferente. Ya no esperamos que el mal nos sobrepase, sino más bien que Dios tome control de nuestras vidas. Gracias por tu palabra, Danis. Adelante. Gloria, palabras cortas para terminar. Sí, en, en cuanto en cuanto a lo que preguntaste hace un momento, eh, nos sirve mucho tus charlas, las charlas que nos da doctor, nos sirve de muy, mucho porque nos hace aprender tantas cosas. Y agradecerle, agradecerle porque siempre está al servicio también de todos, de todos nosotros. Y, y bueno, un abrazo y que pase un feliz año con su esposa y toda la familia. Gracias. Muchas señora. gracias, doctor. Gracias a usted. Seguro que a Enrique le quedó algo sin decir. Adelante, Enrique. Perdón, Boris, efectivamente. ¿Dónde? Yo... Eh, la, la, los, los perdí los, perdón, los extravié sin querer la emoción me ganó cuando les platicaba que Boris eh, cuando me habla y me habla así con lágrimas en los ojos fue porque yo el audio que le envié eh, le, le hablaba de lo que es trascender, le dije, le decía en el audio Boris, hay un video eh, que, que he estado compartiéndolo con mi gente con mi grupo eh, de un Zoom que él dio de los, de los que da el corporativo los jueves y le tocaba a él y ese lo estuve compartiendo para darle a conocer a, la, a, a quien yo quería el, el, el negocio. Incluso gente que tenía yo tiempo insistiéndole. Y, y en automático, en cuanto escucharon, eh, oye, ya le entendí. Este, este tipo estaba, refiriéndose al doctor Boris, me decían, este tipo está muy claro, hablamos. Y pum, pum, rapidito, se empezaron a firmar. Y dije, le tengo que decir a Boris cómo está surtiendo efecto ese video de él. Y le dije, Boris, tú estás trascendiendo más allá de tu grupo, más allá de tu gente, y te hablo pues para agradecerte. Papá Dios te dio ese don, eso lo emocionó mucho a él, ¿no? Sí. Me quedé con eso y me extravié, no lo dije, perdón. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Ariel, adelante, tus palabras. Buenas noches, doctor Boris, y a Buenas todos noches. los presentes. Gracias. Agradecido por la gran presentación, la gran plática. Yo en lo personal, referente a la pregunta final, que es lo que aprendí, yo lo resumo en un solo párrafo. Que yo puedo lograr lo que ustedes han logrado. Cada uno de ustedes son finísimas personas que tienen sus debilidades y las convierten en sus potencias. Creo yo que todo lo puedo hacer yo, igual, con la ayuda de Dios. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Correcto. Amén. Ese ha sido mi versículo siempre que me ha sacado en los momentos difíciles en mi vida. Maravilloso. Es una palabra que siempre la llevo conmigo. A veces, a veces, eh, en algunas ocasiones, eh, no, yo en lo personal me descuido y creo yo que lo principal es poner a Dios por delante, como lo han mencionado algunos compañeros correcto este yo también estoy en Novatec Excelente. este estoy empezando eh, tengo relativamente poco este ya no quiero seguir desmoronando mi capital <ríe> me ha tocado en algunas ocasiones ahí quiero sí. incrementarlo a una manera que me permanezca eh, estable un crecimiento sustentable traigo mucha gente ahí ya enrolada esperemos que en el 2023 ya empezamos a rendir frutos eh, me quedó muy clara la frase que mencionó una de las, de las personas ahí, de los expositores, de los que participaron. El negocio no es para todos, pero no todos son para el negocio. Eso se me queda grabado en mi corazón, en mi mente. Gracias, doctor. Gracias. Que tengan un excelente año 2023 a cada uno de ustedes. Se los deseo de corazón. Yo sé que es de corazón y te agradezco a ti por tus palabras. Para terminar, amigos. Hay algo importante en mi vida que no puedo negar. He tenido muchos tropiezos en mi vida, muchos. Eh, aprendí a golpes porque soy muy inquieto. Soy una persona que muchas veces no escucha y avanza y con el tropezón que me doy, recuerdo las palabras de otras personas, especialmente la de mamá. Mi madre ha sido una mujer que me ha inspirado a través de la vida y la tengo aquí conmigo esta noche en casa, descansando, que es un privilegio para un hijo tener a su madre todavía viva con él. A veces no escuchamos, pero sí lo recordamos, lo tenemos en la mente. Un ejemplo maravilloso fue un hombre que yo amo y amaré toda mi vida, mi padre, don Ángel Custodio, Darmón Orsi, a quien llevo en mi corazón profundamente y lo tengo como recuerdo permanente. Es un gozo poder recordar su esfuerzo, su dedicación, sus luchas, que son el ejemplo de los logros que él pudo tener. Lo llevo conmigo como un ejemplo y lo quiero dejar, lo dejé en las manos y en la mente de mi hijo, que también en el camino va creciendo y va desarrollándose. Y él lo hace también con mi nieto. Es un privilegio poder dejar legados en la vida. No dejes de luchar contra tus propias taras, contra tus propios limitantes, contra tus propias propios paradigmas, rompe tu rutina. Yo no aprendí a conocer a Dios en la rutina, en la formalidad, conocí a Dios en la informalidad. Por eso decidí vivir una vida de conexión permanente con Él. Y quiero que esa conexión permanente, no de una forma, en un tiempo, en un momento, sino todo el tiempo, se, se revierta en bendición para otras personas. No me mires a mí, mira al Dios en quien yo creo y verás que todo lo que yo quise lograr en la vida y que se logró fue gracias a Él y al esfuerzo que Él puso en mi corazón. Mi esposa Karina y yo estamos muy contentos de poder ser una ayuda para otras personas. Queremos en el año 2023 ser una ayuda para muchos más. Nuestro objetivo es poner en las manos de cada uno de los que nos escuchan las herramientas para conocer a Dios y para tener éxito en esta vida. Por eso, a partir del primero de enero, tendremos un programa todos los días a las siete de la noche con un tema religioso, social, económico, de algún algún asunto que de repente te ayude a crecer en tu vida personal y de manera íntegra. Que Dios nos ayude para que este propósito se logre a partir de de este primero de enero, todos los días a las 7 de la noche. Vamos a abrir el Zoom, ya tú lo conoces. Si quieres entrar al Zoom, lo puedes escuchar ahí. Lo puedes escuchar también directamente en vivo en el Facebook, buscando a Boris Darmon, o en mi, en mi canal, Boris Darmon canal en YouTube, grabado y levantado a la red. Que Dios te bendiga. Para mí es un honor poder tenerte en la sala las veces que tú decides venir a escuchar una charla. Y para mí es un compromiso continuar creciendo gracias a la voluntad de nuestro creador. Que Dios te bendiga esta noche, que Dios te acompañe y que te dé muchísima paz y sobre todo la seguridad de su compañía cada día que pasa este 2023. Puedes ahora decir lo que quieras, manda tus saludos, abrazos, tenemos dos minutos para despedirnos. Gracias feliz doctor para Boris, todo. Su equipo. Muchas gracias todo el Bendiciones para todos. A todos los que somos gracias. parte de Novatech, gracias. Gracias. Bendiciones para todos los que están conmigo Novatech. Abrazos. Feliz gracias doctor Boris, bendiciones. Gracias. Gracias. Buenas noches, buenas noches, feliz bendiciones. Feliz año a todos. Gracias. Saludos, feliz año. Gracias. Bye. Uno, dos, tres.